Cada vez que tenemos que hablar de algo que no entendemos relacionado a la justicia, apelamos a mi querido amigo Andrés Gil Domínguez. Hola Andrés, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda acá en Ecomedios. Hola Sara, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gran placer. Gracias por siempre, siempre darme una mano, ¿eh? Cada vez que te llamo por al toque me atendés. ¿Puedes explicar lo que es lo que está sucediendo? Porque yo hoy les pregunté a cinco personas y no entendían qué era lo que estaba sucediendo. ¿Es como dice el gobierno, que en realidad es un ataque al peronismo? ¿Son las herramientas que tiene la justicia? ¿Tiene razón, Uñac? ¿Nos explicas, por favor? Los dos fallos que dictó la Corte Suprema de Justicia tiene una lectura jurídica o un contenido jurídico y después tienen una lectura y consecuencias políticas. Ah, bien. Jurídicamente, sí. la Corte está limitada para, en lo que conocemos como instancia original, que es lo directamente, sin pasar por instancias anteriores, puede analizar y evaluar en base al principio republicano, si interpretaciones que se han hecho en sede provincial respecto de, de normas que establecen las constituciones provinciales, que habitan solamente una o dos reelecciones, han dado lugar a soluciones de reelecciones indefinidas. Entonces, la Corte Suprema tiene esa... ...esa facultad y ya lo, lo, la ha ejercido en otras ocasiones... ...es decir, bueno, el principio republicano dice que... ...yo tengo que cumplir el marco de periodicidad... ...de renovación de las autoridades... ...tal cual lo establecen las constituciones provinciales... ...si una constitución ha establecido... que ...un gobernador y vicegobernador... puede estar en el poder dos periodos o tres, tres periodos... ...yo no puedo habilitar o no puedo validar... ...interpretaciones que permitan que un gobernador o vicegobernador que Una persona siendo gobernador o gobernador se quede de forma alternativa y definitivamente en el poder. Esto la Corte Suprema lo puede hacer. Siempre las interpretaciones tienen que ser restrictivas, tienen que ser las interpretaciones que más, de todas las posibles, las que más se acerquen a esto de si la Constitución dice uno o dos periodos, sean o sea, uno o dos periodos y no más. El problema de la Corte es político, porque de todas las alternativas que la Corte tenía para resolver esta cuestión, jurídicamente hablando, la que eligió es la peor de todas, políticamente hablando. Ah. Porque la Corte tuvo tiempo de darle un traslado a Uniac y Mansur, para que se defendiesen, un traslado de tres o cuatro días, Imagínate que esto es un amparo, yo como abogado del amparo, tengo 48 horas para apelar. si si la Corte Suprema en 20 días no puede dictar una sentencia. Darle, darle un, un, un traslado que ejerza el derecho de defensa y resolver la cuestión de fondo. Entonces, si resolvían la cuestión de fondo, este domingo las elecciones provinciales se iban a hacer. Si consideraba que NIAC y Mansur estaban habilitados, con NIAC y Mansur como candidatos. Y si no estaban habilitados, con otros otras personas. Que los reemplazaran en las candidaturas entonces no suspendían las elecciones se tenía una certeza definitiva sobre si estaban habilitados o no estaban habilitados, se garantizaba el derecho de defensa de Mansur y la corte tenía la posibilidad de desarrollar argumentos mucho más extensos, robustos y profundos que los que utilizó en estas medidas cautelares que son muy, muy hábiles son muy superficiales y para suspender un acto electoral una Corte Suprema de Justicia tiene que tener una, una miraje, una estructura argumental muy fuerte entonces el problema es ese, si vos lo ves desde el punto de vista jurídico, la Corte lo puede hacer si vos lo ves desde el punto de vista político utilizó la peor de todas las opciones posibles y esto deslegitima a la Corte y lo enfrenta lo enfrenta, me parece de forma irremediable con el Partido Justicialista no con el guionerismo, no con el gobierno con el Partido Justicialista Ahora, eh, para que... Vamos a imaginarnos que alguien prende la tele mañana o escucha la radio. ¿Por qué la Corte respondió como respondió? No por qué. ¿Qué fue lo que sucedió jurídicamente? ¿Quién levantó la mano? ¿Fue el Partido Justicialista? ¿Fue Mansur? ¿Fue Uñac? Eh, un, porque Gioja, digamos, dijo que esto era un capricho de Uñac. No te quiero meter en ese berenjenal. Pero para que... Podamos hablarle a la mayor cantidad de personas, no porque uno tenga la anuencia para, para comprenderlo, sino porque el formato, como, como medio, tenemos que tratar de que nos entiendan la mayor cantidad de personas. Entonces, ¿por qué se hizo esto? La Corte interviene porque, tanto en Tucumán como en San Juan, se habilitó la candidatura de Iñac como candidato a gobernador y Mansur como vicegobernador. <risa> ...haciendo una interpretación de la Constitución Provincial que choca con el principio republicano. Sí. Entonces, habilitadas esas candidaturas, los opositores fueron a la Corte y dijeron... ...nosotros venimos a impugnar estas candidaturas porque está en juego el principio republicano... ...que sostiene a, a, al, al régimen federal. Por más autonomía que tengan las provincias, se pasa el federalismo no se puede conocer el principio republicano. Y este principio republicano implica que, cuando una constitución provincial establece ciertos límites, esos límites se tienen que respetar en términos de imposibilidad de ciertas formas de reelección. Como consideraban que Uñac y Mansur habían violado esos límites establecidos en la constitución de Tucumán, la constitución de San Juan, le hacen el planteo a la Corte. Y la Corte interviene, como ya intervino, oportunamente en 2013, con planteos similares respecto a Santiago del Estero y en 2019 con respecto a planteos similares en, de La Rioja y de Río Negro. Y la Corte interviene. Interviene de la peor manera posible que podría haber intervenido teniendo antecedentes y razones jurídicas para inhabilitar las candidaturas. Yo creo que las dos candidaturas tienen que ser inhabilitadas porque son contrarias ...a una interpretación razonable, proporcional y republicana... ...de las cláusulas constitucionales... ...que prevén límites... ...ya sea, que, o que establecen solamente la posibilidad de una reelección... ...o dos reelecciones de gobernador que dice el gobernador... ...pero la Corte utiliza el peor camino de todos... ...que tiene un impacto político muy grande... ...que la des deslegitima... ...que la saca del lugar de árbitro de árbitros... ¿no? ...y que la pone hoy en un lugar políticamente incómoda la Corte porque la la asemeja o la asimila a la oposición que se la ha hecho propia hasta opa Entonces, ese es el problema, ese es el problema que, que tienen la, los tiempos políticos que utilizó la Corte y la forma. Porque la Corte Suprema es un tribunal de justicia, ¿eh? y también es un poder del Estado. La Corte Suprema argumenta jurídicamente y resuelve jurídicamente, pero también actúa políticamente. Y tiene que tener prudencia, contexto, la razonabilidad en su propia política. Eh, hace un ratito la, eh, el presidente dio una cadena nacional y criticó al máximo tribunal, casi en línea con lo que vos pl estás planteando. Algunas fuentes dicen que de alguna manera eh, es lo que la Corte puede llegar a ser si Cristina se presenta como candidata. No estamos haciendo, qué sé yo, haciendo magia ni adivinando, pero algunos plantean que es un tiro por elevación y un gesto eh, para, para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo crees así? Pero bueno, yo no tengo virtudes taumatúrgicas, <risas> no soy vidente, <risas> y, y a mí me parece que siempre hay que hablar sobre, sobre son las cuestiones concretas. Son las cuestiones concretas. Esto no tiene absolutamente nada que ver en lo jurídico con la causa penal que se tramitó en primera instancia, recibió una condena y que hoy está realizando la penal. No tiene absolutamente nada que ver en lo jurídico, en lo que se puede discutir jurídicamente. Con lo cual, no sé si es, es un mensaje o no es un mensaje... Eh, no no El día que la Corte resuelva algo en relación a ese tema voy a analizarlo y voy a expedirme, pero hacer futurología o ver, visualizar qué puede hacer la parte del futuro, a mí, a mí no me corresponde. Uh -huh. eh, Andrés Gilderomíguez, además, bueno, ahora voy a hacerte una pregunta trascendental. ¿Fue penal o no fue penal, eh, River Boca? Bajo ningún punto de vista eso <risas> fue penal. Pero bajo ningún punto de vista. Y mirá Parecido. que no, yo trato de, trato de ser totalmente objetivo y lo vi 800 veces y para mí y para mí Sandez es un burro así que imagínate que tengo una, una mirada crítica ¿no? tengo una mirada crítica ahora ni aún con Sandes asustado con lo burro que es eso es penal la tengo acá la presta de deporte que quiero decirle que coincide con usted el tema es que lo dije de... más tibiamente lo dijo más tibiamente el tema es que es de boca con lo cual no sé si le tengo que creer porque usted ya se manifestó pero ella es ella lo dijo también. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el punto medio? A mí me parece que, que en un superclásico los penales tienen que ser penales. Y mucho más, digamos, para cobrar un penal, tiene que ser un gran penal. Lo que pasa es que horrible le cobran penalitos. Siempre contra Boca últimamente le cobran penalitos. Si uno revisa los penales que le han cobrado, el de el, Madrid, el de Paz, este penal. Siempre Boca termina con más expulsados, River pega mal cuadro, no le expulsa a la calle. Así todos no le llegamos siete partidos. <risa> eh, Andrés Gil Domínguez, constitucionalista. Siempre guardamos un pedacito para cerrar eh, la nota desde otro lugar. Un gran abrazo, gracias por estar acá. Un gran abrazo, muchas gracias. Un gran, hasta gran, hasta gran abrazo. Bueno, eh, concreto fue, ¿no? Eh, una cosa es lo que dice la justicia y otra cosa es lo que puede llegar a ser la respuesta política.